No debemos olvidar, aconsejar y recomendar a las mamás cómo alimentar correctamente a sus bebés. Las leches maternizadas, fórmulas infantiles o de farmacias vienen en forma de leche en polvo que hay que reconstruir con agua para preparar el biberón. El agua a emplear debe ser ligeramente hervida o mineral, apta para alimentación infantil. En cualquier caso, debe estar a 37 o 38 grados. El biberón debe reconstruirse inmediatamente antes de la toma. Si se sale de paseo, se debe llevar el agua por un lado, en un termo, y el polvo aparte para poder reconstruirlo fácilmente. Los cacitos medidores que vienen con las leches son muy importantes para garantizar la correcta proporción entre el polvo y el agua. En general, 30 centímetros cúbicos de agua por cazo enrasado. La leche debe guardarse en un lugar limpio y seco junto con todas las demás cosas del bebé. El biberón no se puede dar a un niño acostado o dormido. Hay que ponerlo semisentado. Apoyado en el antebrazo en un entorno tranquilo o cómodo. Con respecto a las tetinas, normalmente es el niño el que se adapta mejor a unas o a otras, pero todas vienen con un sistema anticólico para que el niño no trague aire al comer.